Dime, Gladys. Doctora, buenas noches. Este, disculpe, tengo aquí una duda más que todo, creo yo. No sé si me puede despejar. Sí, claro dice que, que el sí. proceso el proceso abreviado laboral puede ser, dice, iniciado ante el juez especializado de trabajo o ante el juez de paz letrado. ¿Verdad, profesor? Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces, dice que el primer caso, dice que dependerá de un criterio puramente material esa parte es donde no la entiendo, y el segundo se tendrá en cuenta un criterio cuantitativo. ¿Esa parte me puede explicar, doctora, entre material y cuantitativo? No me queda claro esa partecita. Ya, lo que pasa es que cuando hablamos de un criterio, cuando hablamos de un criterio netamente material, es decir, que estamos hablando respecto a la materia. ¿Qué quiere decir? Que el artículo 2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece que solamente se podrá tramitar bajo lo que es el proceso abreviado laboral dos tipos de pedido, lo que es la reposición cuando sea cuando se plantee como única pretensión, ¿ya? Es decir, que si tú en tu demanda planteas solamente lo que es la reposición a tu centro de trabajo, lo va a poder ver el juez especializado en trabajo. ¿Ya? Y cuando la pretensión sea relativa a lo que es la vulneración de la libertad sindical. ¿Qué quiere decir? Cuando yo te digo criterio netamente material, se quiere decir a la materia, al tipo de proceso que va a poder ver el juez en materia, el juez especializado laboral. ¿Ya? Y cuando te hablo eh, de cuantitativo, estamos hablando respecto a la cuantía. Es decir, cuando tú quieres eh, ya plantear una demanda que va a implicar un beneficio de dar de, de otorgar un, eh, un cumplimiento de dar no superior a 50 unidades de referencia procesal, ya lo va a ver lo que es el juez de paz letrado. Es decir, cuando yo hablo tanto de lo que es materia y, eh, este, y cuantitativo, me estoy referiendo específicamente al tipo de proceso, a la materia del proceso que va a ver el juez especializado y cuantitativo respecto a lo que es la... El, el, la el cumplimiento de la pretensión referida a lo, a lo que es este, las obligaciones de dar suma de dinero, que no van a poder ser superiores a las 50 unidades de referencia procesal. No sé si me dejé entender, Gladys, ahora sí. Sí, sí, le iba a volver a preguntar de los 50, pero sí, ya, ya me aclaró, doctora. Muchas gracias. Ya no, no para qué. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto a ello? ¿No? ¿Estamos todos? Sí, ya. A ver, vamos a continuar. Ahora, lo que vamos a ver ahora es el proceso de eh, impugnación de laudos arbitrales económicos. ¿Ya? Ahora, a un ver... Ahí están escribiendo en el chat algunos. Ah, pero están escribiendo Arequipa, ya no hay problema. Ya. Haciendo una pausa un ratito para descansar respecto al tema que estamos eh, desarrollando. Quiero saber, ¿han llegado ustedes a algún acuerdo respecto a los grupos para empezar la próxima semana con sus audiencias? ¿Alguien sabe? Absolutamente nada. Que... No, todavía estamos organizándonos y como que, como somos varios, en un solo grupo como de 20, 23, entonces, un poco difícil. ¿Le mencioné la vez pasada que iba a suceder algo así? Lo que pasa es que en realidad, miren, si yo los divido más o menos en un proceso laboral, pongámonos, que sean... A ver, puede, podemos hacer en primera y segunda instancia, pero en realidad lo más fácil sería en primera instancia. Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis personas, salvo que sean testigos, peritos, pongamos que sean diez por cada grupo. Ya, Si son diez por cada grupo, ustedes son, bueno, en realidad, que vengan siempre y que estén constantes, son 60, pongamos, ya, 60, entre 10 serían 6 grupos, a menos de que los parta así, en 10, y sí o sí los 10 tienen que participar, eso qué quiere decir, que tienen que hacer una pequeña audiencia, breve, pero en la cual todos tengan participación. Entonces ya hay grupos formados, sería que cada grupo haga su pequeña audiencia. Ya, y eso estamos hablando de 6 grupos, de 10 Estamos semana 12, ¿no? Semana 13, 14, 15, serían 2, 4, 6, 2 por semana. Ajá. No sé, ustedes me dicen si está bien así o no. Sí, sí, Doctora, si se les está complicando los 22 que yo había considerado únicamente para que solamente algunos eh, representen y el resto sean quienes hagan la escenificación ¿no? eh, de la audiencia, eh, creo que quizás lo que pasa es que todos quieren participar, ¿no? Entonces, no sé si son en grupo, seis grupos de diez y empiezan la próxima semana. Así me, así me en realidad, um, así me repitan el proceso y cambien, cambien algunas cosas nada más. Eh, la idea es que eh, sea la participación de todos. Doctora, en realidad lo que sucede es que solamente hay unos cuantos o un grupo los que nos interesamos y tenemos el deseo de hacer y conformar el grupo. Los demás, de los, los compañeros, demás, no, simplemente no opinan, no, no dicen nada, no participan. Entonces, no se puede trabajar con gente que no participa, que no opina, que no habla, no dice absolutamente nada. Es por ello que quizás hasta ahora no se han conformado los grupos. Están siempre esperando que alguien lo haga por ellos, y eso está mal, doctora. Bueno, en realidad sí. Eh, bueno, yo en realidad, yo tengo el grupo que comparto de WhatsApp con ustedes, eh, pero si ustedes ven, yo, por más de que yo leo lo que ustedes coloquen, yo evito no comentar, para evitar tampoco irnos quizás a que ustedes puedan malinterpretar algo, pero yo sí he visto que son varios compañeros que escriben, que son muy contados, ah pero tampoco no se descuiden del curso porque, miren, por ejemplo, este, en algún momento yo estoy subiendo las notas ya de K1 y K2, perdón, me olvidé de comentarles, ya están creo sus notas K1 y K2 de la primera unidad. De la segunda unidad me estoy demorando porque tengo que cotejar cada trabajo y cada grupo que han hecho porque todos tienen que tener la misma nota, que fue donde empecé ya a hacer las prácticas grupales para que todos se conscientes, pero por ejemplo, en algún momento alguien me escribió, doctora, pero yo tengo 20 en mi parcial, 20 en este, y usted me pone en cada uno 15 y en el otro 14, sí, pero nunca participas en clase, y eso que te estoy poniendo 14 porque estoy considerando tus asistencias, no solamente es venir a la clase, sino también es la participación que yo puedo ver de cada uno de ustedes, ahora, no significa que yo eh, tengo eh, un favorito, porque no es que los conozca, eh, sino que yo ya voy eh, con, conforme a cada clase, en realidad voy conociendo eh, quiénes son los que participan bastante, quiénes son los que preguntan, quiénes son los que consultan, eh, quiénes son los que están atentos. Ahora, no significa de que, eh, de que solamente yo voy a colocar una nota porque te sacaste 20, te voy a poner en tu K1 o en tu K2 20. No, sino que también hay que ver. Ahora, cuando son los trabajos grupales, ahí sí, pues si esa persona que salió a exponer, se merece el 20 o el 18 o la nota que yo le ponga a todo su grupo porque sale en representación, pero cuando considero lo que es participación en clase es por todos, ahora no significa de que tu participación únicamente tiene que estar referida a una duda que tú tengas sobre el tema tú puedes, y eso es algo que yo también respeto mucho, tu opinión de cada uno de ustedes, su apreciación que tengan sobre el tema, como en algún momento lo hemos hecho y hemos compartido entonces eso es algo que yo quiero que tomen ustedes bastante en cuenta que es parte de mi criterio de calificación. Por eso no quiero que cuando hayan ese tipo de cosas, a veces me están reclamando, no porque me han sabido escribir, doctora, pero esto, doctora, ¿por qué esto? Doctora, ¿por qué esta nota? Entonces yo le digo, yo no, no puedo hacer en realidad, y así ustedes no crean, yo tengo mis papelitos acá que yo voy anotando, de todos los que a veces participan, preguntan, y yo los anoto. Y eso es algo que yo tomo en cuenta al momento de poner mis notas de calificación. Entonces, eso es algo que ustedes también deben tomar en cuenta y fueron criterios que yo les establecí en la primera clase. Ahora, el tema respecto, y estoy haciendo acá una pausa para que esto ustedes también lo tomen en cuenta, el tema de esta sanificación, eh, yo lo mencioné la semana anterior y varios compañeros en realidad, eh, indicaron de que les gustaría hacerlos. yo lo estoy incluyendo como parte de un trabajo grupal y ya se los mencioné la semana pasada, ahora, de que hasta el momento, o sea, yo lo he, no lo puedo, en realidad lo que dice Mirta, yo lo veo reflejado en su grupo de WhatsApp, pero no es posible que hasta este el momento no se preocupen ustedes eh, yo digo, ya, está bien, no se conocen, pero por lo menos escriban, tienen ahí un grupo, cómo vamos a hacer, o que alguien por lo menos diga ahí, ¿saben qué? ¿Quién quiere pertenecer a mi grupo? 10 personas, y vayan organizándose, porque la próxima semana, ustedes ya empiezan lo que es esa indicación de audiencias, y se van a quedar sin nota, y yo les pongo cero, y después no quiero que alguien venga y me diga, no, doctora, pero ¿por qué me puso cero? Porque no lo hiciste, no participaste y no has estado en ningún grupo, entonces eso quiero que lo tengan en cuenta ya, eh, ahora yo lo que también les voy a decir si es que en realidad no quiere el resto formar un grupo no lo hagan, los que se preocupen Formen el grupo y formen su audiencia conforme ustedes puedan. ¿Eso qué quiere decir? Si es que la próxima semana a mí me viene un grupo, pongamos el grupo de Mirta, ¿no? Voy a poner como ejemplo, no significa. Y me dice, ¿sabe qué, doctora? Nosotros solamente somos seis porque nadie más quiso incorporarse, nadie más hizo caso. Perfecto, yo califico a los seis. ¿Ya? No hay ningún problema. También viene otro grupo y me dice lo mismo. Los que se queden sin hacer la significación de audiencia, ya va a ser responsabilidad de cada uno. ¿Ya? Porque en realidad... Eso depende de que ustedes también pongan punche para poder eh, hacer un poco más uno. Eh, muchísimo más amena la clase, aparte de que ustedes eh, puedan ya aprender a desarrollarse dentro de una audiencia, conocer más o menos cómo es una audiencia y que puedan tener un poco más de desenvolvimiento, ¿ya? En clase y para que se vayan conociendo también como compañeros. Quizás no van a seguir todos juntos, pero esa es parte del, de lo que es el trabajo, ¿no? A ver, Alex, dime. Doctora, ¿me escucha o se escucha entrecortado? Sí, sí te escucho, Alex. Alex. Ya, doctora, mire, una simple sugerencia, ¿no? Eh, la verdad, eh, con el tema de los grupos que se consoliden ahorita y con los que nos vienen, de repente, por eso los compañeros están un poquito medio, ¿no? Ahí lo que está ayer de investigación, estamos en exposiciones. Claro, lo que, yo, que lo, sería, ¿no? que, lo que le sugeriría sería de que usted eh, pueda poner el a la agenda que somos, ¿no? Las VIDEN 3. ¿Por qué? Porque supuestamente, como le no, habría de voluntad de nadie. Y otra cosa muy importante. Eh, no tenemos los expedientes como para iniciar una audiencia? Tiene poco que la delegada Mirza, la compañera Mirza, creo que alguien iba a enviar a los expedientes. Realmente no sé quién los iba a enviar, ¿no? Pero sí, sugerencia sugeren. Alex, escuché entrecortado. ¿Y ahora me escucha? Ahora sí, Alex. Ya, como le... Para resumir, doctora, sería bueno que usted, por orden aleatorio, defina los grupos. Y el, la persona que dijo que iba a traer los expedientes, porque así nomás tener los expedientes es complicado. Sí, creo que David... ¿David no lo he visto hoy día en clase? ¿O sí? David, David. Creo que David no ha entrado justamente por eso, porque le íbamos a pedir los expedientes. ¿O está David? No, doctora, el compañero David Rojas, bueno, el compañero David Rojas no ha entrado porque yeah. tenía unos problemas con su computadora. Es que no, no puede entrar hoy día, doctora. Él dijo que le comunicara eso. Profesora, ya, una no cosita. Sí, Mirza sí. me dijo que no, que le hiciera recordar de que ya conversó con usted. Sí. Se olvidó. Sí, sí, sí, Mirza sí. Sí, Ay, sí, gracias. no hay problema. Sí. ya cuando llame asistencia, Mónica, me haces acordar, ¿ya? Por si acaso. Está bien. Este, ya, a ver, bueno, en realidad vamos a hacer lo siguiente. Voy a eh, culminar lo que es la clase porque ya tenemos práctica, <coughs> por si acaso, que a veces me dicen, doctora, la lectura, vayan descargando, eh, está su lectura ya en la, en la plataforma, ya, ahora, hay dos archivos. Uno que es la lectura, que está como tarea, y hay un archivo que es la casación laboral. Esa casación laboral tiene referencia al tema que, están de, que van a desarrollar. Yo se los he puesto como un complemento, pero en realidad pueden hacer la lectura que tiene relación con lo que es la casación, pero va a ser su complemento también para que ustedes por, eh, eh, refuercen lo que es el tema de lo que, estamos, de lo que hemos desarrollado el día de hoy. ¿ya? Este, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Como yo veo que en realidad va a ser muy complicado que ustedes formen grupos. Eh, al final, eh, mientras que ustedes van haciendo eh, lo que es su análisis de lectura, yo lo que voy a hacer es este, formar los grupos. ¿Ya? De tal número a tal número, es un grupo. De tal número a tal número, otro grupo. De tal número a tal número, otro grupo. ¿Ya? Si es que no se ponen de acuerdo, si es que no participan, ya. Ahora, por X motivos, pongamos que yo diga de un número a tal número, nadie se pronuncia. Y alguien me escribe, porque me pueden escribir, ¿sabe qué, doctora? este Mi grupo no quiere participar. Yo veo dónde lo coloco en otro grupo o cómo la ayudo. Ya, ahí tratamos de darle solución. Dime, Rosa. Doctora, buenas noches. Y buenas con respecto a que algunos ya tenemos el grupo organizado, ¿normal podemos participar en la próxima clase o se va a hacer nuevos grupos? ¿Grupo de cuántos tienen ustedes, Rosa? Nosotros somos 10. Uh, ¿Ustedes son 10? Sí. ¿Está mejor? Pero no, pero esto implica que hay exposiciones semanales de compañeras. Será... Doctora, eh, la verdad, miren, en otros cursos hemos, hemos estado trabajando con los grupos aleatorios y le diría que al final del grupo de ocho o diez personas que nos ponen, terminamos trabajando solamente dos o tres. Y encima muchos compañeros se molestan cuando no los consideramos en la lista porque dicen Ay, que eso no es amistad y cosas así. Entonces, la verdad, como dice mi compañera Rosa, ya tenemos grupos conformados, eh, los hemos hecho de forma este, por, eh, entre nosotros que ya nos conocemos. Y si fuera posible que nosotros mantengamos esos grupos, se lo agradecería mucho, doctora. Ya, vamos a ver este, cómo, cómo nos vamos organizando hasta el final. Y eh, en último de los casos, miren, ahorita que están casi la mayoría, si es que no están sus compañeros presentes, ustedes se acuerdan de quiénes son sus amigos, a quiénes conocen, a quiénes no. Eso quiere decir que les voy a dar un plazo para que este, me vayan enviando sus grupos de 10. Si yo veo que son más de, por lo menos la mitad del salón que tiene grupos de 10, los dejo con ustedes conformen ¿Ya? Doctora, disculpe, una... Perfecto, doctor, disculpe. Perfecto, doctora. Doctora, buenas noches. Hola, doctora. Sí, sí, dime. Doctor, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con los grupos que ya estamos formados. Y sería bueno que de repente algunos tenemos seis, siete, se incremente a este grupo los que faltan, ¿no? Pero que también apoyen el trabajo y los trabajos. O en lo que se va a hacer, en el trabajo que se va a realizar. Eh, formar otros grupos, doctora, sería desintegrar porque ya venían, creo, exponiendo también otros grupos si y hay otros grupos que también falta exponer. Y ¿no? yo creo que continuamos con ese grupo, de doctora, para no hacer nuevamente grupos. Gracias. Y si lo volver a repetir, yo te he escuchado creo entrecortado, por favor. A ver, doctor, doctor solamente para reforzar lo que ya mi compañera están sugiriendo, ¿no? Que se continúe con los grupos formados, ¿no? Nosotros ya tenemos seis, seis integrantes, siete integrantes, y ahí los que faltan se pueden integrar. cosa que así ya no, ya no estamos formando nuevos grupos. Ya, los que estamos ahora ya en grupos, ya lo conocemos, ¿no? Y, Creo que es mejor continuar así, porque ya formar nuevos grupos va a ser un poco difícil. Y integrarnos, también peor, ¿no? Entonces yo le pediría que continúen los grupos. Nada más. Gracias, doctora. Bien, Isidro, está bien. Eh, voy a tratar de que yo se mantenga así. A ver, dime, Nancy. Sí, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. En realidad, doctora, nosotros tenemos un grupo grande, más de 80 personas en derecho comercial 2. El profesor, así por la cantidad, tuvo que unir de acuerdo al orden de, de la lista, pero no funcionó, doctora. Al último, esos grupos se desintegraron y cada uno formó su grupo de acuerdo a sus conocidos. Gracias, doctora. ya um, sí está bien a ver Judith eh, doctora ya eh, me parece que ya es redundante el tema comparto lo que ac acabamos de comentar mi compañera Nancy todavía tenemos un grupo y el que desee adicionarse a nuestro grupo bienvenidos eso sería doctora gracias <risa> Yo también, esto, tenemos un grupo, pero, por ejemplo, mi grupo es de cinco personas y vamos a adherir, o adherirnos a otro que tenga cinco, ojalá cinco más. Entonces, haga llegar la relación de alumnos, ¿eh? Ya, yeah. a ver. Vamos a hacer lo siguiente, lo que pasa es que ustedes son en realidad un salón bien grande, en realidad que tengo, son casi 60. A ver, tienen hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en realidad en la noche, ustedes, por favor, incluyan a todos sus compañeros. Ya si yo por ahí he escuchado que un grupo hay de 5, de seis incluyan por ahí a sus compañeros, este, que sea, no sé, que, que les faltan tres. Pongan en el grupo, saben que me faltan tres para, que, para incluir en mi grupo. Quien desea incluirse, incluyas. Tienen hasta hoy día en la noche, ya a más tardar mañana, al mediodía, para completarme los seis grupos. Ya, mandarme los seis grupos de diez. Si es que hasta ese momento no se completan los seis grupos, si por lo menos hay tres o cuatro grupos de diez, lo que yo hago es que lo, el resto los conformo yo. ¿Ya? Eh, y si no, voy a ver cómo es, pero la, la idea en realidad es que sí haya esa simulación de audiencias para complementar, y aparte porque les va a servir a ustedes, ¿ya? Eh, van a realizar es una investigación. Si sí, yo sé, como varios dicen, que tienen otros cursos, pero todos los cursos en realidad son importantes. Yo sé que están llevando taller de investigación y tesis, es complicado. ¿ya? Eh, eh, pero vamos a tratar de apoyarnos ahí y de ver, de. Llevarlo lo mejor posible, ¿ya? Y que puedan participar todos, ¿ya? Entonces, hasta el hasta mañana me mandan sus grupos, si el que ya lo tiene formado vaya mandándome y ahí yo me voy fijando, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta, disculpe, ¿va a pasar lista? Sí, pero todavía no. Ay, ya. Doctor, ya tenemos nosotros grupos. Le mandamos ahora los nombres completos. Gracias. No pongas allá a la mesa, pues. Allá. Yo no puse, no puse nada. Es mi primer hueso que Son micros. No, bueno, no, chicos, apaguen sus micros. Sí, micro. Ya, a ver, dime, Exxon. ¿Tu audio, doctora, Exxon? Sí, doctora, Buenas noches. disculpe. Quería hacer una pregunta sobre el tema del proceso abreviado. No me quedó claro, tal vez no lo escuché, disculpe. El tema, sí, sí. El, el tema de la denuncia se, se, se puede hacer solamente de forma individual o también se puede hacer de forma colectiva, digamos, los, un sindicato, ¿no? Se les, ¿Se les puede procesar de forma colectiva o, o definitivamente tiene que hacer la denuncia sí, de sí, forma Claro, sí se puede hacer de manera colectiva, pero siempre y cuando no supere la pretensión señalada. ¿Ya? Eh, dentro de lo que es eh, la siguiente este de referencia hacer. procesal. A ver, ¿qué si espera audio? No, no, no. Yo, doctora. Ah, yeah, yeah. yeah, ay. Okay. ya. Eh, en este caso, si fuera para, para que se reincorporen al trabajo, en este caso solamente podría ser. de manera colectiva, sí. Podrían hacerlo de manera colectiva. Mientras no supere, ¿qué dijo profesora? Ah, ya. Lo que pasa es que acuérdense que en, en, en el proceso abreviado no pueden superar las 50 unidades de referencia procesal. Si superan sí, las claro, 50 sí. unidades de referencia procesal ya no se transmitiría bajo lo que es proceso abreviado. Estamos hablando, claro, claro. voy a sacar mi calculadora porque yo no soy matemática. 50 por 460, creo que está, no puede superar los 23 mil soles. No, claro, yo lo sé, pero por eso, si en este caso solamente se, se pidiera el territorio fuera solamente sí, una impugnación al trabajo. Sí, se podría hacer de manera colectiva. ¿Cuatrocientos? Sí sí. Sí, sí. sí, sí. No me decimos. Correcto. Ya. A ver, ahora sí continuemos, ¿ya? Lo que es, vamos a ver lo que son los, el proceso de impugnación de este procedimiento de negociación colectiva que regula esta nueva ley procesal de trabajo tiene lo que es la presentación, primero se inicia con la presentación del pliego de reclamos. Este se realiza bajo lo que es el trato directo, que es una, que en el cual puede haber un acuerdo, así como también no puede haber un acuerdo. ¿no? Cuando hay un acuerdo es un convenio colectivo ¿ya? y cuando no hay acuerdo puede darse lo que es una conciliación administrativa. En el caso no hay un acuerdo bajo lo que es una conciliación administrativa, puede darse lo que es. Hay acuerdo también en esta conciliación administrativa o no hay acuerdo. Si es que hay un acuerdo bajo lo que es una conciliación administrativa, se va a hacer lo que es el acta de conciliación. ¿ya? Ahora, si en caso no hay acuerdo bajo lo que es esta conciliación administrativa que regula esta presentación de pliego de reclamos bajo lo que es una negociación colectiva, se pueden dar cuatro formas cuatro puntos. Uno, lo que es el arbitraje voluntario, el, el arbitraje potestativo, lo que es la huelga y lo que es el conflicto abierto. ¿Ya? Ahora, dentro de esta parte, eh, este punto señalado con lo que es el arbitraje voluntario y el arbitraje potestativo, se regula lo que es el laudo arbitral. Ahora, eh, bajo lo que es la huelga, hay tres cosas, lo que es la mediación, el arbitraje voluntario y el conflicto abierto. Esta mediación eh, es un acuerdo adoptado en mediación y es bajo lo que es un conflicto abierto, ya cuando hablamos de la huelga, lo que es también el arbitraje voluntario, lo cual se va a desarrollar a través de lo que es un laudo arbitral y la huelga bajo lo que es un conflicto abierto. Un momento, por favor, ya me dan un, unos minutitos, por favor. ¿No está la o es mi internet? Pidió un momento, compañero. A ver que me había salido.